Hola a todos, bienvenidos. Yo Estoy muy contento porque este es el episodio cuando salga, episodio 150 de Digital y encima o sea, lo estáis viendo en adelanto, los que estáis en Crowdcast, los que os escuchéis en podcast, esto saldrá justo un día antes de que cumplamos tres años y sinceramente yo hace tres años no me hubiera imaginado que, que hubiera estar tres años grabando semana a semana un podcast <risa> y mucho menos que el tercer aniversario iba a ser confinados en nuestras casas y todo lo que está, está pasando. Entonces, es un día guay. La pena de no poderlo hacer como yo hubiera querido, queda con toda mi cacharrería de música tecno y con un fiestón, pero esto lo dejamos para el episodio 200, pero a cambio me he traído a tres amigos y tres cracks de primeras, que os los pre presento por, por orden, los que los estéis viendo lo voy a presentar en el orden en el que yo los veo, que espero que sea el de la grabación, a los del podcast, pues bueno, los vais a escuchar a las voces. Tengo por un lado a Juan Pablo Tejela, CEO y fundador de Metricool. Juan Pablo, ¿qué tal estás? Sí, muy bien. Estoy encantado de estar aquí encima del en tercer aniversario, increíble. ¿eh? Aquí de celebración con los amigos, qué mejor. <ríe> a Juan Pablo además le tuvimos en, en un episodio. Luego os voy a decir que contéis cada uno un poquito lo, lo que hacéis rápidamente, pero enlazaré en las notas del podcast los episodios, porque los tres habéis estado, algunos más veces que otros, todos como mínimo dos veces, aunque sea con intervenciones extrañas. <ríe> ya pondré lo podréis en las notas del episodio. Tenemos también a Vicente Martí de Streamluths, el jovencito del equipo. ¿Qué tal Vicente? Muy bien, muy bien, aquí estamos, deseando participar en el podcast. Venga. Y también tenemos a Víctor Rodado de Minimalims, que este es el que más cámara ha chupado o el que más micro ha chupado en el podcast, porque yo creo que no sé la cuarta vez que te tenemos por aquí o algo así, puede ser. Sí, puede ser, sí. Una eh, coma por año. Ay, como, como Dios manda. Así que, bueno, bueno, yo prometo seguiros trayendo de vez en cuando porque me encanta estar con vosotros. Bueno, para que no os tenga ubicados, empezamos por Juan Pablo. Mira, te dicen por aquí, Champa, que te acabas de levantar de la siesta. Yo me tengo por esta ahí. cara constante. De hecho, mira, si hago así ya es increíble. Pelo minimalista. Juan Pablo, cuéntanos un poquito, para que no os tenga ubicado, Metricool, ¿qué hacéis? Pues Metricool es un SaaS. Eh, o sea que, bueno, es una herramienta para social media managers, ¿no? Que gestionan redes sociales y plataformas de publicidad. De, y en Metricool, pues, las conectan y pueden analizar todas las cuentas, pueden analizar competidores, planificar contenidos, crear campañas de Facebook Ads y Google Ads. Y, y, bueno, desde el punto de vista de negocio, es un SaaS con un modelo freemium. O sea que lo puedes usar gratis durante toda la vida y, luego, pasarte a alguno de los planes de pago, ¿no? Y desde el punto de vista de financiación, ¿no? como es de lo que trata la, la charla de hoy, pues soy el único, yo creo, de los cuatro que no tienen nada de experiencia eh, captando financiación de inversores externos, eh, porque Metricule es un proyecto 100% bootstrap. ¿Vale? ¿Bootstrap? Eh, ¿Pero habéis llegado a tener cuántos clientes de pago tenéis ahora? Clientes de pago recurrentes, tenemos 5.500 ahora y unos 420.000 usuarios en total, ¿vale? En los últimos cuatro años que llevamos. Claro. Eh, lo, lo digo porque hay muchas otras empresas que con cuatro años no llegan a lo que habéis conseguido ni con todo el dinero del mundo, o sea, que meritazo del copón y que el bootstrap se puede llegar muy lejos, que, que no lo olvidemos nunca, ¿eh? Mira, a mí, a Víctor aplaude, todos aplaudimos, son un, unos cracks pues, también vamos que nos cuente Vicente un poquito también qué hacen ellos, que Streamlux es un modelo, modelo distinto, modelo más, más de, de rondas porque es un sí. mercado, al igual que Metricool, entra en un mercado consolidado como es el de social media, vosotros claro. entráis en un mercado que, que no existía antes de vosotros, o sea, cuéntanos un poquito. Sí, exacto. Nosotros somos, en streamer, somos un marketplace que al final, eh, para que lo entienda ya, lo definimos así. No somos el Shopify de influencers que al final permitimos a streamers, a creadores de contenido en directo, crear un producto digital que vender a su propia audiencia y, por lo tanto, así monetizar su contenido y, y vivir de, de lo que de lo que hacen, ¿no? Que se convierta, se pase de ser un hobby a un trabajo. Nosotros, como como bien ha dicho Corti, somos una empresa Financiada eh, por, eh, por financiación privada. Eh, hemos levantado un eh, millón y medio aproximadamente entre bicis americanos eh, es, y españoles. Eh, nosotros nacimos en, con un visi, bueno, en, en la, una aceleradora en Valencia y luego fuimos a una aceleradora en Silicon Valley eh, y a partir de ahí nació todo. Y algunas cifras, sí, pues no sé, somos, somos ya más de un millón de usuarios, llevamos dos años, nacimos en, en enero de 2018 y, y nada, ahora mismo somos 26 en la compañía y, y bueno, creciendo lo que podemos. ¿Y cuál es la media de los fundadores? Eh, la media, no sé, será... Yo es que la bajo, pero... Claro. ¿Cuál es tu, da cuenta? Para, para que la ya, gente ya. sepa, lo, lo, lo jovencito, crack... que. Ya tengo 24, pero los otros tres tienen 29, juraría. Si no, si no le pongo alguno más a alguno, pero tienen 29 por ahí. Pero vamos, yo a los 29 tampoco he estado haciendo nada útil con mi vida, ni a los 39, o sea que... Bueno, y tenemos también a Víctor Rodado que, que tiene experiencia con una empresa anterior donde a ver si habéis levantado bastante más pasta, ¿verdad Víctor? Y, y ahora estás con Minimalist que habéis arrancado sin pasta y ahora habéis tenido un poco de inversión, pero, pero de otra forma. Cuéntanos un poquito qué hacéis y, y cómo os habéis financiado y demás. Bueno, eh, claro, el modelo de application, es decir, en application yo creo que cometimos todos los fallos posibles y al final salió bien. Eh, me refiero en cuanto a financiación. Lo hicimos a bueno, valoraciones altas, inversores que no deberían haber estado, etcétera, etcétera. La application era un SaaS y, bueno, eh, era un SaaS mmm, complicado de vender porque era más un nice to have que un must to have. Y, y ya, en los primeros dos años tuvimos muchos problemas de caja. Entonces, tuvimos que levantar rondas, levantamos un poco más de un millón de euros en, entre dos rondas, eh, pero que nos dio para sobrevivir tres años como pudimos y encontrar el canal de venta correcto y hacerlo crecer Y luego eh, en minimalism el modelo, el modelo ha sido totalmente diferente. ¿no? Es verdad que yo, yo acabé un poco quemado del mundo VC, del mundo inversión, del mundo métricas, del mundo reportes, del mundo pff, este eh, y desde el principio pepillo siempre hemos querido hacer un minimalism un tanto diferente ¿no? eh, intentando eh, crecer al ritmo que te pide el mercado, que te pide el cliente y que puedes hacer con tus propios recursos. Mm. Y hace un año y medio, aprox, eh, metimos en el accionariado a Walter Kovinansky, que más que un inversor, ha sido un, está siendo un compañero, que está siendo una persona que ha entrado en el accionariado y que, y que eh, es más un founder, ¿no? Porque nos compró, fue una mezcla en, entre compra de acciones y una pizca de capital para la empresa. Eh, realmente no fue una, una cifra significativa de capital, fue más compra de acciones. Eh, y, y con eso lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues entre, entre bancos, lo que hemos puesto Pepe y yo, lo que ha puesto Walter y sobre todo lo que han puesto los clientes, estamos intentando ahora mismo sobrevivir, la verdad. Pues ya ha puesto este pregunto, Víctor, ¿tú que has estado en los dos mundos, con cuál te quedas? Con este, con este, sin duda alguna. Eh, con, el de, con el de ahora, con el de eh, ir a una velocidad, es decir, eh, ir a un, a un es decir, al final es, ¿qué tipo de vida quieres tener? ¿No? Es decir, yo fue un poco lo que me planteé hace, hace dos años, tres años ¿no? y dije, vale, lo que tengo claro es que no quiero tener la vida que tenía, que era de eh, mes a mes, mucha exigencia, pinchar a tu equipo, ¿no? Es decir, no lo critico, hay modelos que es totalmente necesario, en application era necesario por por el tipo de negocio que teníamos porque tardamos muchísimo tiempo en crear la tecnología o por lo menos yo creo que es necesario, era necesario y, y me quedo con el de ahora porque vivo más tranquilo y al final yo he aprendido que los negocios van de eso, ¿no? de montar algo y ser feliz con lo que montas y, y estar contento y despertarte bien. Entonces me quedo con eso porque me hace despertarme más feliz, simplemente. Una, una buena respuesta. Eh, Juan Pablo, eh, ¿tú has hecho alguna vez en falta tener inversión o, o has soñado alguna vez en haberte arrancado de otra forma o, est o estás a gusto? ¿cómo, ¿Cómo has llevado el camino? Bueno, la verdad, o sea, en realidad tengo una ignorancia tremenda sobre el mundo de inversión. O sea que todo lo que yo diga, pues obviamente es solo mi opinión. vale. Claro. Pero eh, la verdad es que al principio sí, porque eh, yo dejé mi trabajo para embarcarme en Metricool la, la jornada completa. Y yo decía, joder, para hacer para dar este paso necesito tener una caja llena de pasta, ¿no? Y tener al menos asegurado, pues, dos años de vida. Luego te das cuenta que en realidad quien te asegura, sobre todo el, el medio plazo y el largo plazo, son los clientes, no los inversores. Pero al principio parece que es como la forma más rápida de tener esa tranquilidad, ¿no? Eh, pero es desde la absoluta ignorancia, porque no creo que, el, que un inversor te dé tranquilidad precisamente. Como todo lo contrario, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad que eh, pudimos arrancar ¿no? ese, ese salto que yo di de dejar mi trabajo para dedicarme a Metricool lo pude hacer pues con algo de dinero que teníamos nosotros y, y con un préstamo de Nisa, con esa caja ya me o sea, me pues, fue suficiente ¿no? para dar ese salto y, y estoy súper contento de eso, no me arrepiento de nada, ¿no? pero al principio sí que les pensaba que era la única opción. De tener esa caja un poco llena ¿no? Al, para dar el salto. También quizás porque es como el modelo que vemos. ¿no? Yo, yo Una de las cosas que luego quiero preguntar es, es el, el, como que tenemos un patrón de cómo se crean startups y empresas, que lo hemos visto mil veces ¿sale? en los medios y demás, y acabamos interiorizando un poco que ese es el camino. Perfecto. Y, y a, a mí me gusta que haya ejemplos como vosotros, Metricool, o como Minimalist, que lo están haciendo de otra forma y como poco te dan la opción. Aunque sí que es verdad que hay, a veces, y ahora le preguntamos a, a Vicente. Donde, claro, eh, entras en un mercado donde es muy complicado quizás hacerlo bootstrap, ¿no, como ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión? ¿Tú crees que podríais haberlo hecho vosotros, montar algo como estés montando en Streamloots, que el día uno no tiene modelo de negocio porque ni siquiera tiene un mercado eh, montándolo sin inversión? Eh, seguramente no. Eh, o sea, o seguramente sí. Eh, la cosa es que no estaríamos a donde estamos hoy, ahora mismo. Eh, iríamos a otra velocidad, eh, iríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento. Eh, ¿Por qué? Porque al final nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros comisionamos hasta un máximo de un 20% por cada venta. Nuestro ticket medio, eh, o sea, nuestro cofre medio, el precio medio de un cofre está en torno a 1 y 2 euros. Por lo tanto, imaginaros el volumen de ventas que necesitamos tener todos los meses para llegar a ser eh, rentables. Es decir, eh, entonces, claro, con nuestro modelo de negocio que es a volumen, eh, a puro volumen, eh, es muy, es muy, muy, muy complicado y sobre todo cuando incluso un mercado como el español eh, no es suficientemente grande como para tener ese volumen y tienes que hacer el salto eh, directamente a Estados Unidos, en el que, en el, que el mundo, o que sea, el mundo del live streaming ahora mismo está muchísimo más desarrollado eh, y eso conlleva, conlleva muchas complicaciones. Eh, pero evidentemente yo al final es un poco lo, lo, que, lo que siempre he pensado, no ojalá lo pudiera hacer bootstrap pero como no puedo eh, he podido tener la suerte o hemos tenido la suerte hasta ahora de poder elegir eh, a los inversores que hemos querido eh, y por lo tanto yo todavía no he tenido una mala experiencia de, de cara a inversión, de cara a tal, o sea de, de cara con inversores o lo que sea eh, hasta ahora, eh, y pongo la mano en, el, en, en toco madera o lo que sea, eh, no hemos tenido nada. Es más, eh, por ejemplo, nosotros hacemos board cada dos meses y más que un board que de reportar, eh, aquí vamos a contar todos los problemas ya que nos ayuden y a, y a cosas así y jamás ha habido un reproche, jamás ha habido absolutamente nada y no hemos perdido el control de absolutamente nada. Es una visión. Al final, cuando metes socios, te pueden ir bien las cosas bien, te pueden ir mal. O sea, es como todo. Es como cuando no tienes socios. Sea como sea, el camino puede ser más complicado. Hoy... Mira, como estamos, creo que no lo introducí al principio, el debate de hoy, eh, lo habréis visto por los que nos estáis escuchando en el título, es vamos a debatir sobre startups que queman muchísimo dinero y cuando hablamos muchísimo, pues eh, muchísimo más de lo, de lo que podáis ahí, a, haber levantado vosotros en, en Street Loops, Estamos hablando de eso, los típicos casos que, que levantan cientos de millones y los queman muy rápido. Y la primera pregunta que os quería lanzar es casi cuestionando este mismo debate, ¿no? Sería Oye, ¿realmente nos debería importar que, que haya startups que levanten y gasten cientos de millones al mes sin un modelo de negocio? ¿Nos debería importar el ecosistema? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? <risa> <risa> Hombre, eh, es verdad que importarnos directamente no, pero es verdad que en el ecosistema eh, ese tipo de noticias, información, pues sí que causan revuelo ¿no? y movimiento desde el punto de vista laboral sí que nos afecta, ¿no? Los ingenieros se nos van a esas empresas que de repente en, en muy poco tiempo, en menos de un mes, tienen que contratar a decenas de ingenieros y tienen muchísimo más dinero del que se podría permitir una empresa estable, una empresa con solvencia, ¿no? Entonces, además, tiene la necesidad de contratarles en muy poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, tiene que tirar de, de chequera eh, y, a, y aplicar condiciones que seguramente no van a ser sostenibles eh, pero que en ese momento pues hace daño también a otras empresas del sector. Esto en, en Madrid y Barcelona se nota mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de los Cabify, los Globos, todas estas empresas, ¿no? Que, que, que tiran mucho del mercado, pero hay muchas otras más pequeñas que igual también de repente levantan 10, 12 millones, 15 millones y sucede lo mismo, ¿no? También pasa con Corporate, ¿eh? Llega a Amazon, a Madrid, abre una oficina de 100 y de repente se nota mucho, ¿no? Que empieza a haber como mucho movimiento, empieza a haber rotaciones. Eh, y nos pasaba también hace unos años, ahora ya menos, porque yo creo que están también más estables, con Carto, eh, que también tenía muchas necesidades de contratar. Entonces, desde el punto de vista laboral y de montar equipos, ya nos afecta. Eh, y luego, pues, desde el punto de vista de, pues eso, noticias, un poco el humo que se crea alrededor, la desconfianza hacia, hacia startups, ¿no? A mí... Eh, me han llegado, en, en entrevistas de trabajo, a mí me han llegado a preguntar eh, que cómo estable financieramente es Metricool. Eh, y yo soy, somos súper transparentes en Metricool, entonces yo en la entrevista les enseño toda, todas las cifras, ¿no? Pero, pero acto seguido eh, van buscando eh, conocidos y conocidos para que confirmen que efectivamente la, la empresa es estable, ¿no? Porque hay muchas startups que levantan dinero, pero que luego tienen que despedir eh, a los 10, 12, 18 meses. Y tampoco, es cuando entras en una empresa tampoco sabes exactamente en qué fase estás, ¿y en la de subida o en la de bajada, ¿no? De todo eso. O sea, que hay, sí que hay muchos efectos colaterales que igual no se ven a simple vista, ¿no? Dicen, Víctor, ¿veis algún otro efecto lateral o? En, en nuestro caso, por sí, ejemplo, que... en, aquí, en, aquí en Valencia, perdona, Víctor, eh, por ejemplo, nosotros tenemos Mr. Jeff, eh, que son 500 o que son 1.000 o que quieren ser 1.000, y nos pasa justo lo contrario, es decir, está atrayendo talento internacional a Valencia del que luego yo me voy a poder nutrir. O sea, también tiene ese año colateral, es decir, está poniendo a Valencia en el mapa, que es donde nosotros tenemos la oficina, ahora ya no, estamos en, ca en casa, pero me refiero, está poniéndonos en el mapa de que para luego va a ser mucho más fácil atraer talento, la gente va a saber dónde está Valencia gracias a otras empresas que han crecido y son más grandes, igual que esta Mercadona, y evidentemente, pues cuantas más haya, pues al final va a haber eh, lucha por, por el talento, ¿no? Pero evidentemente está tanto la parte buena como la parte la parte mala. Al final el equilibrio, ahí está el kit de la cuestión, que a lo mejor en Madrid ya es mucho más malo que bueno y aquí todavía estamos aún un poco en la parte en la parte positiva. Víctor, ¿por tu lado? Para mí, para mí eh, el, el kit de la cuestión está en eh, la rentabilidad. Es decir, si tú levantas pasta... Eh, una empresa que aporta valor, que va a generar empleo, eh, bueno, estable, de calidad, a lo largo del tiempo, y mmm, no vas a ser rentable los primeros cinco años, pero está en tu mano ser rentable, es decir, tú decides no ser rentable, pero puede serlo cuando quieras, en un periodo X, en un cuarter, en medio año, en lo que sea, a mí me parece una buena noticia. Ahora, ¿qué pasa? Que, que nos damos cuenta que eso no pasa, ¿no? Que al final las que levantan pastas y un de negocio son empresas que... Que estos factores que he dicho, que no aportan valor social, eh, no generan buen empleo, eh, están solo pensadas para venderlas por X millones y que los 15, 20 eh, que han arriesgado al principio ganen el dinero. Entonces al final, bueno, pues eh, hay que buscar el equilibrio y yo creo que... Que no solo no perjudica lo que, hay, lo que ha hecho Juan Pablo, ¿no? Que estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con Minsen, la verdad. Pero el, el, el, creo que ya también es un tema social. Aportas como empresa, eh, aporta lo que estás haciendo. ¿Tu de negocio eh, ayuda a que, a que el mundo en general sea mejor? O simplemente estás echando basura al mundo eh, y, y ya está, ¿no? A nivel, a nivel de, de todos los niveles, ¿no? Generando mal empleo, dando un servicio que no demanda la gente, ¿no? En España ha habido varios. Y, de hecho, siguen alguno vivo intentando levantar más hasta Entonces, a mí, también decían por aquí, Universidad de e-commerce, que creo que no sé quién es, eh, que también afecta bastante los costes de, exacto, <ríe> que también afecta bastante los costes de captación. Pues, sí, la verdad, si llega una empresa con 200 millones y va a tu mismo público y puede gastárselos todos en programática o en lo que sea, o en Google Ads, o en Facebook, ads lo que sea, pues, obviamente, ahí te va a botear. Pero, eso, yo creo que en general es una, dicho no, que ahí tiene que darse ya que se trate de un competidor directo. O sea, alguien con el que tú compites por esas pujas en Google Ads, en Lucas, ¿vale? Pero es que incluso lo del empleo afecta cuando no es un competidor directo, afecta a todo el mercado. Sí, sí, sí. sí. Por poner un ejemplo, yo me acuerdo cuando entró Justit en, en España, yo de aquella era inversión sin y yo me acuerdo claro, Justit llegaba con mucha pasta empezó a subir las, las pujas CPC directas y claro, como tú tienes una chequera, tienes millones por detrás, tú puedes estirar a, a saco. Lo, lo cual también yo creo que hace bueno, te hace peligrar el, el, el que haya más diversidad de empresas porque hay po pocas que son las que tienen ese acceso a capital, que son las que tienen la capacidad de, de, de sacar fuera de juego al resto, no por ser mejores, no por aportar más, sino por por, por, ese, por ese dinero eh, Contaba Jordi Tomás también por, por el chat que, bueno, que de acuerdo con Juan Pablo Y que da mucha inseguridad entrar a trabajar En, en este tipo de startup, ¿no? En estas startups que, que no sabe si mañana van a tener que, que despedir Pero yo no sé hasta qué punto todo el mundo es consciente de, de cómo funciona el mundo startup ¿no? Porque lo que decía Juan Pablo Hay gente que, que puede hacer preguntas pero, pero yo creo que todavía hay en la sociedad Mucha indefinición mental de, de qué narices es una startup no, de hecho, eh, o sea, hay mucha gente que piensa que tener un fondo detrás que ha, eh, que ha respaldado el, el negocio es la garantía de éxito y no los clientes, ¿sabes? Eh, Se ve como más, eh, y no sé, más inestable, depender de los clientes. Claro. Eh, sí. eh, eh, y además es posible justo en unas circunstancias como las actuales, ¿no? Eh, donde hay mercados que se están reduciendo, ¿no? por, por el confinamiento. Pues claro, ahí es verdad que si tienes un fondo que tiene liquidez y te puede ayudar a aguantar un poco más estos meses, pues sí que te da esa estabilidad, pero en general la estabilidad te la da el mercado, desde luego ¿no? o sea, a medio y largo plazo. Eh, por ejemplo, en el, caso de, en el caso de vicente en realidad estamos hablando de una financiación muy pequeña, ¿no? Para todos estos ejemplos que estamos viendo. Sí. Eh, con lo cual, y además, bueno, a mí me consta que en el caso de Vicent son súper eficientes en, en capital, o sea, cada euro que se gastan lo miran, lo miran con lupa y se aseguran muy bien de que están por el camino correcto. Pero es que encima estás, pues como decías, ya entra con muchísimo dinero y le da igual si lo que está haciendo es rentable o no es rentable, eh, porque lo que tiene la necesidad es de gastarlo, no invertirlo siquiera, sino gastarlo. Tiene un plan de que en 18 meses tiene que haberse gastado todo eh, y luego ya a ver si se consiguen resultados o no. ¿no? Es, bastante, es bastante complejo pero o sea, yo por lo del trabajo eh, creo que al final aquí tiene es parte de, de los responsables eh, ser transparente con la gente a la que va a contratar y comentarle eh, qué es entrar en una startup es decir nosotros se lo comentamos a cualquier persona que entra y, y sabe dónde se mete es decir o intentamos serlo lo más transparente posible lo conozcas anteriormente o no y luego también eh, ante las ante las rondas grandes quiero o sea, eh, evidentemente estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho pero, por ejemplo, creo, creo recordar, y no sé si me estoy tirando al barro, Flyware levanta 150 millones con todo el dinero de la anterior ronda en caja. Es decir, levanta muchos millones no para gastarlos. Es decir, sí, por, por estrategia o por, o por lo que sea. Es decir, al final hay otras mega rondas que, que, que, la, que se hacen... Y que no, son, no están haciendo esa estrategia, es decir, son rentables, tienen caja y aún así deciden seguir levantando inversión por los motivos que sean. Eh, creo que esa, ese tipo de empresas también debería salir a, a, a la luz y compararla con todo el resto. En el caso de Flywire, ¿sabéis para qué destinaban los fondos? Eh, imagino a lo mejor, es o sea, no, no, no tengo ni idea, pero creo recordar que en, en, eh, escuché algún podcast sobre ello. Y decía eso, que tenían todo el dinero de la anterior caja y que era simplemente, pues imagino que para dar secundario, para dar salida, para entrar para que entrase un inversor mucho más estratégico y la manera de entrar es eh, ampliando capital o, o no, no lo sé exactamente por qué, pero lo que comentaba era que, tenía, que tenían toda la caja de la anterior ronda. Claro. Para mí, el, el caso crítico, por ejemplo, está en, o, o a mí el que más miedo me da, están en las startups, que, que antes comentaba Rodado por, por el estilo, ¿no? Estas startups que, que no tienen un modelo de negocio, que levantan mucho dinero, y, y voy a poner casos paradigmáticos, como es el caso de WeWork, por ejemplo, ¿no? que, uh -huh. que levantaba dinero a las puertas y, y luego dice jo, es que los economics no salen. O, por ejemplo, con, con mis dudas, uh -huh. pero yo des, desde la info que tengo, por ejemplo, el caso de, de Globo, que digo, oye, tú estás haciendo un modelo de negocio que a futuro, si tienes muchísimo mercado y consigues tra seguir trabajando con este concepto de falsos autónomos o lo que sea, te puede salir rentable, pero, pero solo sale el modelo a muy largo plazo y si tú consigues imponer unas nuevas reglas en el mercado, hasta en el, en el mercado laboral, pero si no, jamás puedes llegar a tener esos economics. Entonces, en esos casos, yo sí que creo, no pues como Juan Pablo, que hay, que hay una... Bueno, porque hay una afección en el resto de, del mundo. No estamos jugando todos con las mismas reglas. Porque vosotros, como empresas igual que nosotros, como empresas más pequeñas, no tenemos ninguna capacidad de modificar el mercado laboral. Por ejemplo, como ha hecho Globo, ¿no? De decir, oye, yo fuerzo este modelo, tengo pasta y, y ya no entro, que eso queda para otro debate, el, el tema de si es legal o no legal, pero. Pero, leñas, como tengo dinero, puedo tratar de, de llevar esto al límite ¿no? eh, que de otra forma no podría. Y en el fondo, eso para mí es competencia desleal, en cierta manera. Hoy he escuchado un podcast, creo que era el de INIG, que entrevistaban a, al, al de Naturitas, al fundador de Naturitas, y que había montado antes una especie de globo. Y él mismo decía que en esa especie de globo que habían mm. montado, cuando salió el primer globo, ellos contrataban a la gente. Y que cuando iban a buscar inversión, a los inversores no les molaba. Porque decían, es que este modelo, para que funcione, tienes que tirar con el de falsos autónomos. Entonces, que también lo unimos al que que haya un fondo detrás, se ve mejor desde fuera, pero a lo mejor mmm, deberías plantearte cuáles son los intereses de ese fondo. Pero, pero a mí me empieza a decir, ostras, es que a veces eh, la gracia del modelo es justamente romper el status quo, pero, pero de una forma que afecta a mucha gente en la sociedad. Total, sí, sí, es un tema, o sea, desde luego legal, pero también ético, ¿no? Hay, hay muchos fondos que en realidad el objetivo no es construir una compañía que acabe dando rentabilidad y vivir de claro. las dividendas, sino hacer algo muy grande y muy gordo y colocárselo a otro fondo después, ¿vale? Entonces, el, el, si el negocio del fondo es ese y, y el, en realidad van a muchísimo riesgo, no les importa arriesgar en legalidad, en laboral o en, ¿sabes? Eso, porque además es el riesgo de otros, es el riesgo de de los socios de bueno de los fundadores del administrador de la empresa en definitiva eh, y de la y de la propia empresa con lo cual yo o sea, entiendo que como fondo pues eh, apuestes a, a ese tipo de a ese tipo de cosas en, o sea quiero decir lo entiendo pero obviamente no lo comparto eh, en el caso de globo además de transformar la realidad laboral no intentando crear nuevos contratos eh, además, parte de la base de que como ya nos han cambiado los hábitos a los consumidores, a ver ahora cómo la administración no cierra Globo. Claro. Cuando todos nos gusta pedir cosas en Globo, no eh, pues es, desde luego estaría muy mal visto. Es como pedirle a los clubes de fútbol que devuelvan la, la deuda con la seguridad social. ¿no? Pues es ese tipo de cosas que, que los gobiernos... O sea, es llegar a un punto en el que el gobierno ya no se atreva a... A cerrártelo, ¿no? Pues veía ahí en los comentarios también antes que comentaban sobre los patinetes. Hay ciudades que los han vetado mucho, otras que no los han vetado tanto, ¿no? Eh, pues depende de hasta dónde están atrevidos un poco a, a meterle mano al tema. Pero está claro que ético no es. Hay que ir por los caminos... Dale, dale, dale Víctor. Perdón, ¿eh? es que como voy con un poco de lag, a veces no sé si corto o no, disculpadme. Eh, no, a mí me pasó es escuchando, escuchando lo que ha dicho Juan Pablo A mí me pasó una cosa en, en Guaira eh, Súper interesante Me pasó en Guaira porque estaba con la otra startup si Guaira no hizo nada Pero había una startup en Guaira Que, que estaban funcionando Y también no eran rentables Ni muchísimo menos Pero estaban consiguiendo un crecimiento espectacular eh, Y los fondos se lo sorteaban ¿no? Y llegó un fondo y les dijo ¿Me da igual la valoración? Eh, dime la valoración que quieras, dime la pasta que quieras. Eh, yo lo único que te voy a exigir es que te fusiones con e estas otras dos startups, que creemos una startup más grande, porque el objetivo es vendérselo a los alemanes estos, a Rocket Internet, ¿se llamaban? Sí. Eh, <tose> en un año y para conseguir esto en un año y juntarse a las tres sacar estos números, invertir tanto dinero, da igual. Y, y, recuerdo, y recuerdo que, que el, el fundador de turno, que no voy a decir los nombres porque es que me da cosa, no quiero liarla. Eh, el fundador de turno eh, lo rechazó porque uno de, una de las cláusulas era, eh, oye, pues esto no está regulado. Es decir, si yo, estoy, si yo estoy contratando falsos autónomos para que me hagan un servicio que, que, que esto de un día para otro se, se cae. Entonces, el, el fondo estaba apostando por en un año no cambie la regulación. Entonces, yo durante ese año voy a machete, me da igual eh, estar haciendo algo ilegal, me da igual, igual no pagar lo que tengo que pagar, me da igual lo que sea, porque yo un año voy a toda leche me hago con un porcentaje del mercado X en X países y se lo onda se lo ando a de internet. Entonces, a mí, por ejemplo, eso, para mí esa es la línea, ¿no? Que no hay que quebrar, que es, a ver, tronco, eh, no. Si esto, está bien montar negocios, está bien hackearlo, ir sobre la línea, ¿no? Ir surfeando ahí como puedes, eh, la legalidad, la ilegalidad, pero hay un momento que dices, oye, tronco, no, si no, no juegues a eso porque, no es, porque realmente, al, al final, eh, si montamos solo empresas para hacernos millonarios, pues bueno, pues. A ver, que sí, que está muy bien a hacerse millonario, pero, pero que hay, hay, hay, un, hay un tema más, ¿no? Por ahí, perdido. Me imagino. Si no, pues cuando nos den palo a los empresarios, pues nos lo mereceremos. Claro, pero es que el, el, el planteamiento del fondo en cuestión del que estás hablando era eh, construir una Estel, ¿no? Ellos tenían una Estel eh, con un exacto. con una espuma al final y tenían que ir rellenando las celdas de la Estel. Exactamente. Lo cual fue eso. Y lo que hay detrás de la Estel, que es la realidad. Eso les daba igual, lo que les importa son solamente las celdas de la EFE. Y ese es su trabajo, es que son financieros. Vale. Sí. Pero claro, ahí está si nosotros nos metemos en ese barco o no, o si, ¿sabes? Es que el que asume la responsabilidad, en realidad somos nosotros. no Sí, por ejemplo, yo, yo, yo he vivido en, en mis carnes dos tipos de ronda, que para mí son totalmente diferentes, eh, que son una ronda que necesitábamos levantar porque si no nos moríamos, ¿Vale? Y esa es la peor ronda que puedes levantar porque no puedes elegir inversores, eh, tienes que ir como sea a valoración, es decir, te, puteado, ¿no? es decir, te van a coger por todos lados. Y luego levantamos otra ronda que era, vale, esto funciona, vamos a hacerlo crecer ¿no? y ahí ya juegas a otra movida. Y es verdad que al final la, una ronda te acaba jodiendo la otra, etcétera, etcétera. Pero eh, yo, yo aprendí en esa primera ronda que no todo vale, que a veces es mejor cerrar el negocio que que aceptar cosas que te van a hacer infeliz eh, los siguientes X años. ¿eh? Y no hablo de no hablo de que te exijan más o te exijan menos. Eh, te hablo de reglas, ¿no? Reglas que no que no eres tú, que no fluyen contigo. Eh, esto no, esto aquí, aquí no soy yo. entonces estoy muy de acuerdo con que ya la, la, lo que dice Juan Pablo, no la responsabilidad de cada uno de, oye, sé quién soy, sé qué tipo de empresa quiero hacer, quiero montar. Ahora, ¿quiero jugar a ese juego? y yo, Pues si juegas a ese juego, OK. Va a decir, pues OK, pero, pero que la gente sea consciente de ese juego. Totalmente. Os quería hacer también otra otra pregunta, ¿no? Porque a veces se justifica todo esto de las grandes rondas y quemar, pues los casos como, como Uber, WeWork y demás, y se justifica como un poco con la estrategia del océano azul, ¿no? Como decir, oye, estamos creando un, un nuevo mercado. Eh, hace falta mucha, mucha pasta para, para crearlo. Pero yo no sé hasta qué punto. ¿Es crear un océano azul o es realmente comprar el mercado y cargarte con ese dinero a toda la competencia? ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque no sé si era el CEO de Uber o el CEO de la competencia de. ¿Cómo se llama estos de Lyft? Creo que era el de Lyft el que decía, que no iban a ser rentables nunca. Dices, me cago en la leche, tú estás en, en, en, en generando una competencia. Sabiendo que tus reglas, es que tú jamás vas a ser rentable. Yo es que para mí eso no debería ser ni legal, ¿no? Montar un, un negocio que, que no vaya a ser rentable jamás eh, estropea el marketplace, estropea al resto de, de competidores, hace que sea imposible para cualquier otro el eh, sobrevivir. ¿Cómo lo veis? O sea, yo, yo creo que juegan, eh, o por lo menos lo que yo he vivido hasta ahora, eh, al final, por ejemplo... Nosotros ahora mismo no sabremos si, se, si seremos rentables o no, ¿vale? Ahora mismo estamos jugando eh, al juego de sabemos dónde está la rentabilidad, sabemos dónde tendríamos que llegar para ser rentables y lo que nos haría más o menos falta, pero ahora mismo estamos apostando por crecer más que por extraer más dinero de los clientes actuales o, claro. o, o de lo que sea, ¿no? Eh, entonces, muchas veces se piensa en, me da igual la rentabilidad porque con el con número de clientes luego podré poner más patas en mi modelo de negocio, facturar más y, y entonces llegar a ser rentable. Pero claro, eso es algo que yo no estoy inventando. Es decir, porque es lo sencillo. Si Una vez tenga los usuarios, lo sencillo es luego meterle otra pata y darle otro valor y que me pague por ello porque ya los tengo, ¿no? Pero claro, nunca lo vas a saber a ciencia cierta. Entonces yo creo que Juan, que en sí, a lo mejor, eh, no lo sé, ¿eh? me, me, me estoy tirando a, al vacío, pero es... Eh, con los coches, en el caso de LIF, no van a ser rentables. Pero va, ah, si con el mismo servicio, con la misma tecnología, tienen LIF, tienen helicópteros y tienen aviones, pues a lo mejor sí, son, sí, son, sí llegan a ser rentables. Pero ah, a día de hoy solo con coches no. Y nunca lo van a ser solo con coches. Víctor, no sé si quieres decir algo que te he visto ahí sonriendo. O? No, no, no, no, no, no, no, estaba sonriendo porque, porque, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final eh, las... Em por ejemplo, en, en, el, en vuestro caso de Streamlots es diferente, ¿no? Porque esta un, es una etapa en la que yo creo que tenéis que jugar, creo, ¿eh? No sé vuestro Excel, pero por la sensación que me da, tenéis que jugar a eso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo soy muy fan de una cosa que siempre dice Caviedes, que es eh, las empresas no tienen por qué ser rentables, pero tienen siempre que poder decidir cuándo serlo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo soy muy, muy fan de eso que dice Cavidez porque, porque es que al final eso es montar una empresa. Vale, oye, que este mes voy a crecer porque bla, bla, bla, bla, bla. Eh, Pero hay que hay que tener un plan clarísimo eh, que luego, oye, que puede fallar, eh, que puede llegar el coronavirus y putearte y que, yo qué sé, o que te pasa algo muy chungo uh -huh. y el mercado se el garete. Pero eso, tener un tener un plan siempre cercano a la rentabilidad. Ojo, que en, en Empresas Bustrad nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros podemos estar unos meses ahorrando caja uh -huh. para luego durante otros meses hacer la inversión fuerte y durante uh -huh. los meses que estás invirtiendo no estás ganando dinero, ¿vale? Lo que pasa es que estás siempre en, entre esas dos aguas muy cerca de la línea, ¿no? Uh -huh. eh, y es el riesgo máximo que asumimos. Cuando tienes una inversión externa es que durante mucho más tiempo te vas a la zona no rentable porque tienes mucho más dinero, ¿no? Y, o sea, alargas todos esos plazos y la curva... ¿no? La montaña rusa es como más pronunciada. Eh, sí. Al final, la forma de gestionar debería ser la misma. esas es en donde nunca se ve si van a ser rentables algún día, ¿no? Pues, eh, recuerdo las aplicaciones de encontrar trabajo eh, que pretendían cambiar el modelo de cómo la gente buscaba trabajo, ¿no? O sea, cargarse a los infojobs. Los infojobs eran como los clasificados antiguos y que lo íbamos a hacer desde la aplicación, pero no tenían muy claro cómo iban a intermediar. O sea, eh, de dónde iban a sacar el dinero, ¿no? Luego también, eh, bueno, las, las aplicaciones de, de intercambio de segunda mano, ¿no? Entre particulares, lo mismo, no tenían... Al principio era crecer sin tener ni idea de dónde iban a sacar el dinero, ¿no? Eh, luego, pues ese tipo de negocios siempre tienen que acabar eh, girando un poco, ¿no? O transformándose de alguna manera, porque eh, sí, o sea, es muy complicado. Facebook tampoco sabía cómo iba a ser rentable ni cómo iba a monetizar... Y mira dónde está. Pero, sí, pero si llega a Facebook con el carrito de los helados a machacar este debate, tío. Pero no, o sea, al vaya. final, yo creo que al final es como todo, ¿no? Al final es una apuesta que evidentemente una de cada un millón sale bien, que en este caso es Facebook, y el resto no. Pero todo el mundo, juega, o sea, la gente que juega este juego, ¿no? Eh, si podemos llamarlo así, está jugando a ser, a, a ser una como Facebook, no a lo juego en tamaño, pero sí en dar con la tecla al final y llegar a ser rentable. Bueno, también es verdad que hace 15, 18 años cualquier negocio en internet decías al final siempre lo puedo acabar rentabilizando con publicidad sí, sí. Eh, con tráfico no hoy en día eh, sabemos que eso no que eso no es así ¿no? que la publicidad ya no es la de comer a la mayoría menos Yo, stream, Sí. <risa> Yo creo también que ahí yo distingo como dos tipos de negocios, ¿no? Al final, por ejemplo, eh, hemos hablado de Facebook en su día, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora en Streamlabs, o por ejemplo, un ejemplo que ha gastado mucha pasta, por ejemplo, que ha sido famoso porque ahora tampoco están consiguiendo de hacer el delivery, es Oculus. No Con el eh, no sé si es Oculus o, o los de Magic Leap. Magic Leap puede ser los de las gafas estas que son, bueno, una de estas de realidad aumentada que han hecho unas gafas y, y demás. Fíjate, yo en estos casos que levantan una pasta de, de narices, que gastan muchísimo dinero, lo puedo entender porque al final necesito una inversión porque tengo que crear algo distinto de lo que existe en el mercado. En su día era Facebook, en el caso de Streamlabs estáis creando una forma de monetización que no existía para los streamers. Es una, es una apuesta, pero estáis, para mí sois como inventores, ¿vale? Les han dado un dinero para hacer una invención, para probarla, ponerla en el mercado y ver si esa invención funciona. O, o lo que digo, estos de las gafas, pues, han tenido que hacer no sé cuántos modelos de gafas, fabricarlas, probar, hacer un software, es, es la leche, no es una inversión muy distinta. Ahora bien, hay otros modelos de negocio que yo no le veo tanto la invención. O sea, eh, caso, caso Uber eh, o caso Live. al final tú estás haciendo competencia a un mercado que ya existe, que es, por ejemplo, el del mercado de, del taxi, y estás jugando con, con reglas distintas. Coño, sinceramente, yo no lo veo lo mismo. O sea, no veo lo mismo que levantes una pasta de gaste para inventar que para hacer la competencia a otros sectores. O el caso de Airbnb. O sea, Airbnb, de repente, ha, ha, ha transformado el mercado de los hoteles de todo el mundo, ¿vale? Y, o, o booking en su día, no sé. Eh, creo que es distinto. No sé si veis que hay distinciones o que deberíamos aplicar siempre las mismas reglas para todo el mundo. ¿Y WhatsApp? No, porque sí, sí, sí. me viene a la cabeza que, al final, joder, el WhatsApp es un canteo. Es una cosa que aporta mucho valor, que, uh -huh que nunca ha tenido modo de negocio, que además no eran eran eficientes en capital. Es decir, que no era que se volvían locos porque no han hecho captación nunca. Si no ha sido como un Uber, y se, ¿sabes? Y fíjate, ¿no? Al final montas algo. Es decir, eh, claro, mi, mi pregunta aquí es, eh, ¿hay tanta diferencia? ¿Sería posible un WhatsApp en, en Europa? Sé que te acabo de dar un volantazo al podcast. Guay, pero, guay. <risa> pero el, es decir, ¿cómo la mentalidad y la ética eh, no sé, es decir, ¿os imagináis un WhatsApp en Europa? Puede ser, ¿eh? a lo mejor Skype, no sé, es decir, eh, como es como que, que, que no sé si es que, es decir, me da sensación de que, de que al final heredamos modelos, ¿no? Eh, pero, fíjate, Cabify, si estoy, estoy haciendo, Cabify tiene la, tiene parece que son rentables, ¿no? Si lo comparas con un uh -huh. con un Uber, entonces eh, o Sabes que yo es decir, siempre que entro en estos de debates, a los 40 minutos acabo en una no identidad absoluta. Es decir, acabo <ríe> no sabiendo cuál es el modelo que es decir, que, que realmente digo, es que vale, pues que WhatsApp, pero es que WhatsApp, claro, que es que claro, y ha gastado pasta y ahora mira, es que es como, pero ha llegado a un mercado y lo ha cambiado, pero también ha mejorado cosas. Como que, bueno, o sea, pero yo ¿dónde yo está el equilibrio es? ese? Yo no, está, no está en el primer grupo, ¿no? Yo creo, porque, eh, o sea, tú hablabas de eh, empresas que montan un producto o un proyecto de I más D, que requiere mucha inversión al principio para resolver un problema que no está resuelto. Y WhatsApp hizo esto. O sea, no es fácil montar una herramienta, un software de mensajería como este. Uh -huh. En el momento en el que lo montaron, donde el internet no funcionaba como es ahora, ni había las, bueno, la, la infraestructura software ya hecha que hay ahora, no ni temas en la nube, ni nada de eso. Entonces, eh, yo creo que en aquel momento ahí había mucho I más D. Vale, y además aprovecharon un hueco del mercado porque las teleoperadoras estaban cobrando 25 pesetas <risa> o 25 céntimos después por cada SMS, vale cosa que en Estados Unidos no pasaba y por eso en Estados Unidos no tuvo tanto tirón. Lo que sí me da rabia es que en Europa no surgiera porque en Europa es donde estaba la necesidad más grande y sin embargo vinieron de Estados Unidos ¿no? a darnos la solución. Bueno, un ucraniano, ¿eh? porque el fundador de, de WhatsApp es ucraniano, que se tuvo que ir a Estados Unidos para crearlo, que también es cu curioso esto. Sí, total. Yo, o sea, yo... le Dice en, el, sabe, en el chat claro, que le, le Messenger. <risa> <risa> le, o sea, yo es creo claro. que aquí, aquí se, se nota mucho, o por lo menos nosotros lo hemos notado, la, que evidentemente ya está cambiando y es algo que, que está, está viendo una evolución, es la mentalidad quizás española o europea, lo poco conocemos con la americana. Eh, al final es, allí es, dame un poquito eh, de algo grande, es lo que yo creo y es lo que vas a crear, y aquí es justo al revés, es dame mucho en cuanto a, a, a inversión, ¿no? Y eso hace que a lo mejor luego te joda la compañía completamente. Eh, entonces me refiero, es una, es, una, es una visión mucho más y una mentalidad mucho más de crear algo a lo gigante, de crear algo en, en, en tal y en que todo el mundo pueda participar, aunque sea de forma pequeña, y aquí es justo al revés. O sea, eh, evidentemente con eh, los business profesionales ya no ocurre y la mentalidad está cambiando un montón, pero aquí al principio, eh, y, y aún te encuentras con mucha gente que, que no, no, que quiero el 50% de la empresa por 100.000 euros, y es como, a ver, eh, no tiene ningún sentido que tú coges el 50% para el futuro... De la compañía, ni aunque lo necesitase, es lo que decía Víctor antes, es que igual prefiero cerrar, o sea, porque no tiene ningún sentido, o sea, eh, que en una ronda así lo, eh, haya gente que, que te esté quitando el 30-40% de la compañía, eh, creo que es bastante, Evidentemente son los no profesionales, pero es, es un poco la mentalidad que también, que, que, que también tienen allí, ¿no? O sea. Aquí nos creemos poco las cosas, y uno de los ejercicios que, que, nos, que nos dijeron allí cuando estuvimos en la, en la aceleración fue, yo que sé, lo estaba, éramos de las pocas empresas que, que ya tenía producto y estaba funcionando y que estaba creciendo semana tras semana, y es como Y Combinator. Allí todos los miércoles tienes que subirte encima del escenario y decir tus métricas y decir lo que has hecho. Y si no has hecho nada, lo dices delante de todo el mundo, y eso te genera una presión increíble. Y nosotros, pues sí, hemos crecido un 100% respecto a la semana anterior, ...y se levantaba... ...se levantaba Dan Draper... ...¿cómo que hay creciendo? Me cago en Dios... ...¿quieres gritar que has crecido un 100%? ...y que, y que soy eso es la mejor de todas... ...y que voy a crecer más que nadie... ...y no sé qué y no sé cuánto... O sea, ...es como una visión completamente distinta... ...y una mentalidad completamente distinta... ...y creo que eso a veces nos limita... falta de ambición... ...ahí estamos hablando, ¿no? ...quizás... ...sí, sí... ...y, y, y, la, y la mentalidad incluso de pensar cosas grandes... ...que quizá también la nuestra es mucho más realista... ...pero para hacer cosas extremadamente gigantes... ...y cosas así... Creo que eso nos falta y eso nos, nos puede llegar a frenar en algún momento. y hoy, hoy una vez que en Stanford y en general en el ecosistema, ¿no? lo que pasa es que hay sujeto un poco como de Stanford, ¿no? La universidad hay en Silicon Valley, eh, uh -huh. que les enseñan lo que les enseñan sobre todo es que eh, no hay nada imposible, que pueden hacer lo que se les imagine, ¿vale? Cualquier cosa. Que aquí en España no nos enseñan eso para nada, al contrario, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, allí se les ocurre a uno que va a inventar un coche que va a acabar con el petróleo en el mundo y que además lo va a poner en el espacio. Y el tío va y lo hace. O sea, inventa un coche eléctrico y lo pone en órbita, ¿no? O sea, y esto, o sea, en España, ¿cómo se te ocurre inventar un coche sí. y, y ponerlo en órbita? Es que es una absurdo, ¿eh? ¿no? Pues a ellos es que lo que pasa es que no les han dicho que eso no se puede hacer. ¿Sabes? Y entonces van y lo hacen. Eh, es el cambio de mentalidad. Pero bueno, es verdad que, eh, que cada vez vamos evolucionando un poco más, ¿no? El, sí, sí, completamente. Sí, en el chat hablan del miedo al estigma, al fracaso, que es muy de aquí, ¿no? O sea, casi tenemos más miedo a fracasar que, que el, el beneficio que nos pueda dar triunfar a, a lo grande con alguna idea. <risa> eh, quería haceros otra pregunta, en línea de todo esto, y, pero cambiando un poco de tercio. ¿Creéis que quizás, y yo a veces tengo, tengo esa duda, ¿no? De, por, porque yo tengo, tengo esa visión, a veces un poco, que tenemos una visión un poco romántica todavía del mundo de las startups y que no son tan adorables, ¿no? Es decir, a veces yo cuando idealizo el mundo startup es como, ah, vamos a hacer algo nuevo, es, es todo como muy happy power y demás. Y luego empiezas a analizar cómo está el mercado de las startups y yo me doy cuenta que en, en algunos momentos ya no se diferencian tanto de lo que criticamos de los corporates o de grandes empresas. ¿Cómo veis esto? O sea, a, mí, a mí me encanta esta pregunta porque creo que, que se dice poco lo mal que se pasa en una startup y Víctor ha dicho yo que ya no yo no quería esta vida pero es que nosotros fuimos a Silicon Valley que es el sueño de todo español que monta una startup y estuve tres meses comiendo arroz blanco todos los putos días volví con ocho kilos menos y encima de tu ya eres delgado claro, me refiero eh, yo pensaba que en España trabajaba mucho de perfil no pero, se la ve. pero allí fue, fue, fue otra otra cosa completamente distinta y y en, dos, en los últimos dos años, y no me siento orgulloso de decirlo, tres días de vacaciones. Me refiero, y, o sea, y compaginar todo eso, vida social, familiar, etcétera, etcétera, es una locura. Me refiero, y montar una startup, como es mucha mierda, o sea, pero no mucha mierda de, de, de horas, de presión, como decía Víctor, de tal, de, de, de tienes que crecer, de no sé qué, no sé cuántos. Me refiero, y no es... O sea, es agradable si te, si te gusta ser un poquito más soca, pero un pero poco más, o sea, es que eh, no sé cuándo salga cuando salga bien, pues a lo mejor luego lo miras de, de otra manera, pero, pero me refiero, es muy, muy, muy, muy duro. Y si montas esto para hacerte millonario, la segunda semana has acabado, ya te lo digo yo. Pero es muy duro para los fundadores, ¿no? Porque por el esfuerzo que le pones al proyecto. Eh, entiendo que los empleados pues tienen unas condiciones o sea, es que por ejemplo en, en, en Corporates también tienes que trabajar siendo empleado en cuanto ya tienes más o menos un puestillo ya tienes que trabajar ahí tus pues, 10, 12 horas fácilmente eh, estar pendiente por las noches, fines de semana y no es tu proyecto ¿sabes? entonces eh, o sea, no creo que no es muy comparable el esfuerzo de un founder de un fundador con, con ¿no? con empleados de corporates eh, sin embargo imagínate que montas un bar seguramente le, la dedicación sería la misma o más ¿sabes? También son sí, sí. pero pero al final lo idealizamos a que startup millones eh, en el este y que, y que es todo muy bonito y mira qué guay y mira cuántos millones levantas y mira cuánto no sé qué, que a mí me ha pasado imagino que, que al, al resto también nosotros sale un artículo de has levantado 800.000 euros y me escriben por Whatsapp ya eres millonario pero si, y, y, y mi respuesta es: pero si cobro menos que tú, es decir, si sigo pagándome una mierda, porque no quiero quitarle dinero a la empresa para pagarme a mí. O sea, es decir, eh, me refiero, es que o sea, las cosas son muy diferentes de, de, de lo que la gente perciba, a lo que es la realidad. Sí, o sea, te llamaban para decirte que cuánto te había caído a ti de la ronda. No, pero era como: hostia, te, o sea, qué bien te va, ¿no? O sea, qué bien, o sea, ahora ya, ya, no ya no tienes ningún problema, es como: pero si ese dinero no es mil. <risa> sí, y además y seguramente, y además es que eres o sea, sigues siendo de los que menos cobras la compañía, eh, sigues al final cobras lo justo para poder vivir, eh, sigues sin ahorrar, sigues sin tal, sigues no sé cuántos y aún así dedicándole tantísimo eh, ta, tantísimo tiempo y tal, y es como, claro, es que quizás ahora tú puedas ver que, que nos va bien, que sí, que somos 25 y tal, que guay, que no sé qué, no sé cuántos pero es que llevamos tres años comiendo mierda como hijos de puta y eso nadie, nadie lo percibe ni nadie lo valora, o sea, es que es, me refiero, y los empleados yo creo que también sienten, no, nunca trabajan en una corporate, pero también sienten esa presión y sienten que tienes que crecer y sienten que tal, no sé qué, me refiero a esa presión, yo creo que también la sienten porque eh, maquillándola o sin maquillar, al final saben a qué juego están jugando, o sea, y saben dónde se meten, eh, lo, lo que decía antes, no ser máximo transparente posible con ellos, porque al final estamos aquí para crecer un X% al mes, porque si no, no vamos a conseguir nuestro siguiente hito. Eh, no sé si queréis decir algo, si no os lanzo una, una pregunta a raíz de lo que ha ah, dicho Vicente. Eh, sobre lo que decía Vicente, no, no logras tu siguiente hito, pero es el hito que te has propuesto tú. Es decir, si no logras ese hito, eh, ¿todavía tienes plan B, plan C? ¿Puedes reaccionar? Eh, sí, no. Es decir, si yo no consigo mi siguiente hito... Dí que hito, no, Vicen, dí que no, dí que no. Que, que, que, que ahora mismo sería, o sea, decir, si, mí, si yo no soy rentable, me quedan seis meses en el banco y no llego al siguiente hito, muero. Pero muero yo y todos los empleados. Es decir, nos quedamos sin trabajo. Claro. Entonces, si no llegamos ahí, lo que decía él, si estás a punto de cerrar, o levantas pasta y la mal levantas o cierras, que igual es mejor cerrar. Pero es que si no conseguimos eso mes, mes tras mes, nos vamos al dollo. Y entonces esa presión también al la final, tienen de cierta final... manera. Al final te das cuenta con, con los años que nada es gratis, ¿no? Y que proyectos como Metricool o como Erasmus, ¿no? Son proyectos. Eh, son, hay pocos. Si ojalá hubiese más. Y, uh -huh. pero, pero, pero realmente hay pocos en los que esté todo equilibrado a tan modo. Si se hayan hecho las cosas tan bien, el mercado lo haya aceptado. Si esté, esté todo tan equilibrado como para que para que eh, funcione, fluya y vaya guay. Pero normalmente no suele ser gratis, por ejemplo, levantar una ronda porque luego va a haber presiones. No suele ser gratis eh, trabajar en una startup y tener flexibilidad de área porque tienes la presión del Excel. No es, ¿sabes? Uh -huh. Mola mucho levantarse a la hora que quieras y ir a tu empresa, pero sabes que al final eh, el que no va a cobrar es tú o el que te da, así que al final, pues, eso, la, la movida está. Yo siempre digo una cosa, que es, eh, bueno, al final, el, el cuando la pregunta has hecho antes, ¿no? Que era, joder, ¿startup mola no mola? Yo ya me he dado cuenta que, que yo me di cuenta como hace tres o cuatro años que yo no era ni emprendedor ni hostias, ¿no? que yo era empresario. Es decir, empresario en, en, con mayúsculas entendiendo empresario como eh, una persona que, que crea empresas, ¿vale? Que crea empresas y que, y que crea, pues, lo que le vibra en ese momento y lo que le va y lo que no le va. Entonces, yo, por ejemplo, yo, yo asumí que por el tipo de persona que era pues oye, yo, no iba a, yo iba a tener momentos muy malos y momentos muy buenos de mi vida con, con mis empresas por, por cómo soy y, y, y asumo lo que soy, entonces sé que voy a crear empresas que van a ser una basura y empresas que, que van a ir maravillosamente bien donde todo esté equilibrado, ¿no? Y yo creo que lo importante es darse cuenta lo antes posible de eso. Es decir, de que, oye, yo sé que no puedo trabajar para un corporate, yo sé que no puedo eh, montar una empresa eh, que levante 100 millones, pues yo sé que estoy en esta movida y que esta movida me va a hacer permitirme esta vida, tener más altibajos, tener menos y, y, y ya está. Y a mí eso es lo que me ha servido, como, como, más allá de que mole o no mole, he trabajado en una startup. ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, cuando he sabido esto de mí, ya sé con qué tipo de personas quiero trabajar, ya sé qué tipo de inversor quiero tener, ya sé qué tipo de empresa en qué sector quiero jugar, ya sé con quién quiero hacer debates, ¿sabes? Ya, ya sé todo esto, así, ya sé exactamente dónde... Dónde, dónde, dónde estoy y, y, y, y qué es lo que no me mora, ¿no? Entonces, sí, pues eso. Y, y, y, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con Víctor porque al final yo entendí y, y, lo, y, lo, y vamos, y yo creo que lo tienes que entender porque si no acabas quemado y es que yo estoy aquí jugando a esto eh, X años y que esto es limitado y que ahora es el mejor momento para hacerlo y que tengo la oportunidad de mi vida y que, y que, y que, y que puedo hacerlo porque no tengo responsabilidades, porque me apetece, tengo energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, no, es que esto no es lo que yo quiera para toda mi vida, ni mucho menos. Lo que pasa es que estoy en el momento ahora, sé que va a ser limitado, y eso me ayuda a. Que limitado puede ser 10 años, sí, pero en 10 años saltaré a otra cosa y cambiaré y no, y no trabajaré, o sea, no viviré para trabajar e intentaré hacer lo contrario, ¿no? Y, y por ejemplo, yo eh, me fijo mucho en, en, en, en Rodado, en Juan Pablo, etcétera, de decir, hostia, es que me encantaría montar una empresa así. Es decir, pero ahora estoy jugando a este juego, sé que es limitado que es lo que quiero hacer ahora? Me flipan, aprendo un huevo y voy a intentar aprovecharlo al máximo, pero sé que esto tiene un punto final. Ya, tío, pero tienes 24 años, ¿eh? <risa> eh Estaba ser... justo pensando en esto, tío. Es el momento de divertirse. Por eso, justo, justo por eso, o sea, por eso que entiendo que, o sea, y esa es como, es, o sea, tengo la oportunidad de mi vida, es ahora cuando lo tengo que hacer, etcétera, etcétera, o sea, y lo tengo todo alineado, pero sé que esto no es para siempre, o sea, y que, y que esta vida no quiero llevarla siempre, quiero llevarla ahora. Os voy a hacer una pregunta a Juan Pablo y a Víctor, en función de una cosa que ha dicho Vicente, a ver cómo lo opináis vosotros, porque Vicente ha dicho que todavía a día de hoy, que ya lleváis dos años, habéis levantado un millón y medio, tal, no sé cuán, sigues teniendo el menor sueldo de la empresa, que eso pasa mucho a nivel emprendedor. Que, que nos cuidamos poco, por decirlo así. ¿Cómo lo veis vosotros? <risa> Empieza el <ir> vida <risa> Vale, a ver. Eh, no sé, yo, decir, para mí es un hecho... Eh, es decir, a ver, eh, yo siempre digo que, que, que, el, que el culpable de que la empresa vaya bien o vaya mal es el, los empresarios, ¿no? el consejo de administración o los dos o los funders, no, si, entre comillas. Mm. Eh, yo, yo soy de los que piensan que, que si las cosas van mal, el primero que se tiene que quitar el sueldo o, o que se tiene que bajar es el, es el founder. Eh, ahora, yo, por ejemplo, yo hice muy mal en la primera etapa de, de la application de tener un sueldo de mierda, de sufrir, porque al final es que, tú, es que no, no puedes poner foco, eh, sufre más de lo debido en general, sufre más de lo debido sin ningún tipo de sentido. Por pagarte 300 euros más. ¿Sabes? Que, que dice, bueno, si no voy a pagar 300 euros más, pues, es que vaya mierda, de empresa estoy montando, ¿no? Así. Uh -huh. eh, entonces, pues al final yo creo que van a equilibrarlo todo. Al principio vas a tener menos sueldo, luego vas a tener más. Nosotros, por ejemplo, en la application, si, si vendimos la compañía y salió maravilloso. Y aplausos y confeti y económicamente, muy bien, pues muy bien. Pero eh, claro, los cinco anteriores años, jo, yo hubiese ganado a lo mejor un por diez en cualquier otro sitio. En cualquier otro sitio. Pero, pero me da igual, es que me da exactamente igual. Es, decir, es, es un debate que he tenido muy poco conmigo mismo porque es que es lo que me sale. Lo que me sale es, oye, prefiero ganar mil euros, trabajar 12 horas en una movida mía, que mis colegas que son consultores y que los respeto mucho y que tienen un talento espectacular, que cobran el triple, trabajan las mismas horas... En algo que no es suyo, ¿no? Si cada, uno, cada uno vibra alguna cosa y cada uno es un tipo de persona y, y, y, y leo. Y sabes, entonces, eh, vuelvo a lo de antes. Pues yo ya sé lo que soy y a mí me parece bien lo de no cuidarse al principio, cuando todavía no has demostrado que tu empresa tiene sentido, que es rentable. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un reto que es, vale, la movida que hemos lanzado en Minimaliseo, que es una cosa. Vale, voy a vender camisetas a 15 euros de una calidad espectacular. Pues vamos a ver, vamos a ver si me merezco cobrar un sueldo. A ver si lo entiende el mercado. Si lo entiende el mercado, me compran, hay volumen, soy capaz de hackear la historia y tal, pues vale, me pagaré un sueldo porque he demostrado que funciona. Hasta ahora, pues el sueldillo que nos damos pepillo y yo, que es una broma, eh, una broma muy grande. Yo, en, en, bueno, en mi caso es que eh, cuando yo dejé mi trabajo, o sea, yo, yo sí que soy capaz de reducir mis gastos al máximo, eh, quiero decir, pero por cómo soy yo, ¿vale? Pero eh, o sea, consideraba que no era justo meterme yo en esta aventura y pasármelo bien, porque en realidad yo me lo paso bien trabajando en Metricool eh, pero que mi familia no pueda mantener su nivel económico, ¿no? El colegio de mi hija el, el, la casa en la que vivimos el alquiler, todas esas cosas eh, o sea, no estaba dispuesta a renunciar a, a eso, entonces eh, durante los seis primeros meses yo dejé mi trabajo eh, que tenía un buen sueldo y durante los seis primeros meses yo estuve trabajando para esta empresa a la que había dejado mi trabajo como freelance por horas para complementar mi sueldo porque Metricul no me podía pagar el, el sueldo que, al que estaba acostumbrado mi familia, ¿no? Que, que entraba en casa. Entonces, eh, con esto lo conseguí complementar durante seis meses hasta que ya pude, eh, con los ingresos de Metricul pagar mi sueldo. Mientras tanto, el de, o sea, empecé montando el equipo con, con gente en prácticas, con becarios, para eso sí que había el dinero de las, de las becas, pero son bajos, ¿vale? Son, son sueldos muy asequibles, ¿no? Pero eh, el, el mío, ya, ya os digo que tardé seis meses por lo menos en, en conseguir ingresos suficientes como para ponérmelo. Y luego eh, me ha pasado dos veces que me he tenido que subir yo el sueldo al contratar gente para, para estar al nivel. <risa> porque, eh, o sea, yo creo que es eh, no, no digo que el, que el CEO tenga que ganar el triple, que cualquier otro, para nada, pero tampoco debe estar por debajo. ¿no pero es un tema también un poco como psicológico, ¿no? En, en, en nuestro caso, para, para, o sea, para matizar lo que lo que he dicho, nosotros tuvimos un cambio muy grande en cuanto a lo que, lo que comentaba lo que comentabais antes, cuando nos pagábamos mil euros y tenía que pensar si llegaba a pagar las facturas o no a final de mes y eso era eh, un quebradero de cabeza más a tener, a pagarnos lo mínimo y necesario para vivir, vivir cómodamente, porque al final vives cómodamente, no te puedes permitir capricho, ni, ni lujo, ni historias, pero puedes vivir cómodamente y sabes que llegas a fin de mes, también sabes que no ahorras. Entonces, o sea, para mí ese fue un cambio súper grande y que yo ahora eh, sé que si estuviera en otro trabajo, seguramente cobraría mucho más y por lo tanto mi mentalidad es, yo estoy jugando a esto, si sale bien, eh, tendré un mejor futuro, si sale mal, buscaré un trabajo en el que me pagarán mejor. Pero ahora quiero estar jugando a esto. O sea, es decir, eh, y, y no me arrepiento, vamos, ni mucho menos, ni quiero eh, eh, ahora mismo más solo porque no lo necesito. Es decir, si es que tampoco tengo tiempo para usarlo. Entonces, al final es, tengo lo justo para vivir bien, para que vivamos bien aquí, para que no me falte nada y ya está. Pero, pero yo creo que es un buen umbral ese, ¿no? Sí, Vicente, trabajas, trabajas demasiado, tío. Es que el pobre me está entrando a angustia tío de, de, que va, que va. de. Si yo me divierto, si yo no trabajo, yo me divierto no trabajo. Es que Vicente tiene que pagar porque le dejaron estar en el Street <risa> Me falta eso. Bueno. Eh, yo creo que es eso, el, el tener, el, sobre todo, que no te genere un problema. O sea, yo, eh, yo eh, por ejemplo, es un aprendizaje que tuve en BrainSins que es que cuando tú te, te llevas tú a tu límite más sí. profundo y al final tú llegar a, a fin de mes es un problema, creas un problema para la empresa. Que, que sí. me, a mí me costó una, unas cuantas hostias darme cuenta que yo estaba más, a veces más tiempo. Jodido, pensando cómo cojones voy a llegar yo a fin de mes que, que solucionando otros problemas. exacto Mira, os voy a hacer una pregunta. Nos hace Javier por el chat que, que decís, ¿no creéis que debería hablarse más del porcentaje de fracasos de startups que no llegan a tres años de vida para que se vea que el éxito es solo bueno, una pequeña parte de, de la realidad? Bueno, hay algunos casos ¿no? muy, muy buenos de cierres de startups y, vamos, yo recuerdo con, con el tuyo, Corti, que es de, o sea, el capítulo que tienes donde lo cuentas es de echarse a llorar, o sea, pero de emoción, ¿sabes? De, yo cuando terminé de escuchar vuestra historia, así, contada tan en primera persona y durante más de dos horas, ¿no? sí. eh, o sea, a mí lo que me dieron ganas fue irme contigo a tomar un café, ¿sabes? Y, y darte un abrazo, ¿sabes? Porque, primero, por todo lo que se aprende, eh, y luego por todas esas emociones, ¿no? Todas esas, todas esas experiencias son súper valiosas, ¿no? Para, para los demás, porque además vosotros en Brainsys pasasteis por un montón de, de etapas, eh, con lo cual en cada una se aprende mucho. Eh, pero bueno, o sea, sí que, sí que se cuentan, ¿no? Bastantes, sí que se cuentan algunas historias, ¿no? Muchas, muchas, pero sí se cuentan bastantes, ¿no? Quizás yo creo que el, el problema es que, claro, es más fácil que hable el que sobrevive. ¿no? Porque, claro, el que, el que se muere por el, por el camino, yo monto una empresa y a los seis meses la cierro, pues tampoco lo, no tengo ni siquiera el canal donde contarlo, ¿no? Porque uh -huh. lo puedo contar a mis amigos, pero, pero no llega. Es decir, hay relativamente poca gente que tenga capacidad de repercusión que, que, que cuente ese cierre. Porque al final uh -huh. si nos centramos, decimos, hay un noventa y pico por ciento de las empresas cierran, pero ¿cuántas historias de fracaso escuchas versus historias de éxito? ¿Sigues escuchando más de éxito cuando son un 5 o un 10% claro. del total? Uh -huh. Sí, pasa lo mismo con las rondas y frente a las, las empresas bootstrap, es que las rondas son las que tienen la necesidad de salir a contarlo, claro. porque necesitan captar capital y, o sea, necesitan, ¿no?, ser conocidas en ese sector. Uh -huh. eh, pero sí que también hay muchas empresas bootstrap, eh, bueno, Finder, por ejemplo, ¿no?, que, uh -huh. que ganó el Product Packer el año anterior y, eh, o sea, es un ejemplazo y no es muy conocida en el mundo startup, ¿no?, claro. en, en su sector sí que lo es, porque obviamente son, son líderes, pero en el mundo de startup no, porque no van contando su historia porque no tienen ningún objetivo claro. contarla. Ahora, si tú les invitas, vienen y te lo cuentan. ¿no? Que, eh, pero pero claro, es más difícil encontrarles eh, y, y con los cierres pues pasará un poco lo mismo, es lo que dices, es que cuesta eh, eh, saber quién ha cerrado, eh, para cuando te enteras ya están dedicados a otras cosas, con lo cual ya no tienen sí. interés. Sí, yo, o sea, yo sí, por yo ejemplo, creo, Siempre que hay muchas descartas. Dale, dale, dale, dale, en mi caso es. <risas> en, en mi caso me refiero, yo he montado. Bueno, yo empecé en esto cuando tenía 18 años eh, o, o por ahí, y he montado mil cosas que, que han fracasado. Y mi primera experiencia en el mundo online fue montar una tienda online pensando que ya tenía, ya te compran en el puerto y que, no me, y que no entrase a la web ni mi madre. O sea, me refiero, y ese es el primer fracaso y como ese hay muchísimos hasta que das con la tecla, es decir, con el propio Streamluts sale de tres pivots anteriores con el mismo problema a resolver. Es decir, me refiero a que hay mucha historia detrás de que esto no es, ¿quién tuvo la idea? ¿no? ¿Quién tuvo la idea? No, nos pasamos cuatro o cinco meses intentando resolver el problema y dimos con la tecla y ni siquiera sabemos si esto es, eh, como decíamos, un modelo de negocio rentable o si luego habrá que pivotar otra cosa o lo que sea. Eh, pero sí que es verdad que, que muchos fracasos no, ya o sea, no, eh, a mí no me gusta llamarlo así, me gusta más llamarlo intento fallido, ¿no? Porque es algo con lo que también aprendes, también, por supuesto, es aprender los éxitos, igual que de los fracasos, eh, pero al final también es muy, o sea, que yo haya fracasado con un proyecto que no visitó nadie a cerrar una empresa en la que tenías empleados, tienes que despedirlos, etcétera, etcétera, me refiero también es, también es muy, muy, muy, muy diferente. Sí, efectivamente. Además, un negocio que dura tres años, cinco años, tampoco es un fracaso, ¿eh? Los, los negocios tienen su ciclo de vida. Exacto. Mm -hmm. yo, yo creo que hay una cosa de la que no se habla mucho, es que eh, eh, hay un gran porcentaje de startups que son negocietes. No negocietes en el mal sentido, sino ne negocietes de que, de que eh, eh, son negocios que, que crecen, que van bien, que tal, pero que, que el VC luego no puede rentabilizar mucho, porque es una empresa que al final no tiene comprador, que es rentable, pero no, no ha crecido a un nivel espectacular. Entonces, que, que hay, hay muchas startups que están en ese... En ese yo, yo conozco muchísimas, muchísimas. En mi etapa sí, sí, de Guayra, sí. yo te diría que uh -huh. un porcentaje altísimo son empresas rentables, que funcionan, que están bien, que pueden dar buenos sueldos, pero que nunca van a ser, o muy raramente, van a ser vendidas por los X millones que en su momento se tenía planificado o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es verdad que se están montando empresas que, que están bien, que molan, que son rentables y que hacen a la gente feliz y ya está, no millonaria. Entonces, eh, hay, hay, hay, yo creo que de eso también se debería hablar. ¿Sabes qué? Oye, uh -huh. sigo aquí, ¿no? Por ejemplo, una startup, sigo aquí y que sepáis que me va bien y que a lo mejor esto no lo vendo. ¿no? <ríe> Estaría bien que alguien uh -huh. dijese eso de vez en cuando. La, la verdad que sí, que aparte son la mayoría. Os quería hacer ya última pregunta para, para liberaros. La, Se la lanza Juan Pablo porque le toca más relleno, pero luego dejo que deis vuestra opinión. Y esto viene de alguna conversación en el pasado, no sé si la hemos tenido por Twitter o comiendo o lo que sea y, y creo que es relevante. Juan Pablo, ¿tú crees que... En el fondo estamos penalizando a las startups bootstrap frente a las que levantan inversiones. Y me acuerdo que comentamos ese día, por ejemplo, el tema de, del impuesto de sociedades, ¿no? O sea, tú eres un bootstrap, das beneficios primer año y ya tienes que, que pagar. Sin embargo, si tú eres una startup, te tiras toda la vida dando pérdidas y no y no vas a pagar nunca ese impuesto de sociedades. Y como es alguna otra cosa más, cuál es tu visión al respecto? Claro, yo creo que es que la legislación no está pensada para estos modelos de negocio ¿no? tan, tan novedosos. Primero, nos creemos que es que es la mayoría y tampoco son tantos, ¿eh? comparado con la cantidad de empresas que hay. Y se, y se legisla para la mayoría, pero es que lo normal es montar un negocio para generar rentabilidad, ¿vale? No, no para solo crecer. Quiero decir, esto no se le hubiera ocurrido, supongo, a, a los que legislan el impuesto de sociedades, ¿no? Eh, entonces, bueno, por explicar un poco lo que decías es que eh, las empresas pagan impuestos en función de los beneficios que tienen y una empresa financiada con fondos de inversión nunca da beneficios. Por lo tanto, lo que pagan de impuestos de sociedades es cero, pero una empresa bustra siempre da beneficios, porque es muy difícil incluso lo que ingresas en diciembre que te dé tiempo a gastarlo en el año. O sea, aunque vayas muy ajustado, aunque intentes siempre reinvertir, lo que ganas al final del año, te cierra el año, pagas impuestos de sociedades y pierdes un 25% automáticamente. ¿Vale? Entonces... Eh, ahí, claro, de nosotros pues nos van penalizando un poco, o sea, ese 25% nos vendría fenomenal para invertir al año siguiente, crear empleo, todas estas cosas, pero, pero nos lo quitan de lleno, ¿no? Nos pasa lo mismo, pues, por ejemplo, con Enisa, que son eh, eh, préstamos participativos de acompañamiento, de acompañamiento a una inversión. En mi caso, claro, pusimos nosotros el dinero, pero enseguida damos rentabilidad y entonces te fijan el interés de Enisa al tipo máximo. Vale, mientras que una empresa queda pérdidas porque está financiada y tiene que crecer, pues le ponen el tipo mínimo, porque está dando pérdidas y es normal, no es, no es rentable. Y sin embargo, tiene mucha más capacidad financiera, ¿no? claro. eh, eh, Bueno, pues sí, o sea, estas cosas, pero forman parte de que se legisla pensando en el estándar, no, no tanto en estos extremos, que aunque luego en nuestro sector, pues eh, se dan bastante. Vale, no sé vosotros qué pensáis. Sí. Eh, o sea Vicente, tú tenéis financiación pública también, además de la financiación privada. Sí, ten tenemos cogimos una inicia también. Eh, no recuerdo la cantidad ahora ni porque son procesos que no he llevado yo eh, y no sé si lo que pagamos, o sea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, siendo sincero no tengo ni idea. Sé que lo tenemos, pero no tengo ni idea de más allá. Sí que es verdad que es algo que nunca la, que nunca me lo había planteado pero ni siquiera si nosotros lo pagábamos o no. Evidentemente, cuando yo era autónomo sabía todo lo que tenía que pagar, pero ahora, como lo llevo otra gente, ¿no? te, lo, te lo puedes quitar un poco de la cabeza. Y sí que es verdad que viéndola así en perspectiva, dices, joder, es que tienes razón. Es decir, estamos compitiendo a lo mejor en lo mismo, pero como yo doy pérdidas, eh, no voy a pagar eso y tú, y tú que siempre vas a estar a un poco que sea, te van a quitar ese 25% por poco que sea. Sí que es verdad, no sé si hay una mejor manera de, de, de legislarlo tampoco. Y, y ya, como decía antes, ¿eh? yo también pudiese pagar ese 25% desde el principio eh, y montar una empresa así, eh, o, o incluso aunque fuese por financiación privada, pagarlo igual, eh, porque sería que estoy, estoy ya en el siguiente nivel. Eh, Hombre, yo también me siento muy orgulloso eh, de pagar impuestos de sociedades. Sí, sí, completamente. En el, el mail de la gestoria de... Eh, <risa> eh, totalmente, totalmente. No, no, por pero eso que a lo mejor la no sé si hay una mejor manera del tipo... Eh, pues en los primeros tres años, pues en vez de un 25 pagas un 10, yo que sé, algo así porque lo estás montando, ¿no? Es decir, no tengo ni idea si, si existe, si se pudiera hacer algo así si, y sería mejor, eh, pues nosotros seguro, pero no sé, a ni de yo, no, manera es, el... hay Porque empresas que crean empleo deberían al menos bonificarse por esa parte, o sea, mm -hmm. que eh, si en realidad si ese 25% lo vas a usar para crear empleo, que ya pagas IRPF mm -hmm. eh, y seguridad social pues oye, eh, mejor usarlo para eso que para otras cosas, pero bueno, ya depende del legislador, ¿no, Sí, sí, lo que pasa es que yo, o sea, en, el, en ese tipo de cosas, evidentemente lo entiendo y, y, y lo comparto, Valle, pero también entiendo que son decisiones como muy difíciles y que al final también solo vemos una pequeña parte eh, del pastel y solo sabemos nuestra realidad la, alrededor y es muy difícil pensar en un contexto global y quiero pensar y quiero imaginar que tomar ese tipo de decisiones no es tan fácil como nos lo pensamos porque si no estaría cagándome en la hostia Bueno, por ejemplo En Inglaterra tienen Este tipo de cosas, ¿eh? O sea, durante los primeros sí, años Sí, me refiero, y en otros países tienen Otro tipo de cosas, evidentemente, pero claro eh, Aplicarlo al nuestro Como eh, lo, lo tenemos todo concedido en día, por supuesto le pueden hacer cosas mejores Pero quiero entender que las decisiones No son tan fáciles de tomar No, no, no, son, no son Porque si, si, fueran, pues si son tan momento, fáciles eh, si no están tomando Entonces estaría, estaría jodido Sí yo creo que es un tema de que eh, cuando ves que hay países alrededor tuya, con economías diferentes, con industrias diferentes, eh, pero que están a unos cientos de kilómetros y que están haciendo cosas que son obvias para los para nosotros, que son, dices, pero vamos a ver, en los primeros dos años juego me está jugando, al final te das cuenta que, je, a mí me da la sensación de que no, es que no se puede, así que, por lo que sea. Sí, sí, sí. Por, por, es decir, que no se puede, que no, que no se puede hacer esto, porque es que si no, no tiene sentido. Y de hecho, yo me creo ya esta historia. No sé si es un no es autodefensa, como dice Vincent, eh, no. o si es que verdad ya me lo creo de verdad, ¿no? Así que, oye, que es que no se puede, que aquí tenemos X economía sumergida, que aquí la industria es esta, que aquí pasa lo que sea, que aquí la sanidad no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que no se podrá, digo yo, ¿eh? Y a mí es el primero que me jode, porque al final te llega el mail, como dice Juan Pablo, que alguna vez nos ha llegado, y dices. Su puta vida, este mail vale. Sí, me siento es como agridulce, ¿no? Tienes tus dos sí. primeros minutos de joder, pero qué mierda, si tal, no sé cuántos, ¿no? Si, eh, y luego tienes otro rato diciendo, ah, joder, bueno, pues qué bien, ¿no? Estoy aportando tal, y luego tienes la del debate, pero esto, ¿por qué no se hace así? Tal, ¿no? pero, y al final, yo creo que tú habrás pensado mucho en esto, y Juan Pablo, y, me imagino, ¿eh? No sé, que habrás dedicado, si te habrás rayado la cabeza, seguro que en algún momento en plan de esto, ¿qué pasa? Y yo al final, como más rayado ahí también, digo, ya, ah, no está. Es decir, check, elimino, elimino debate de mi cabeza, no se puede cambiar esto y se acabó. <risa> por algo no se podrá cambiar. <risa> digo yo, no sí. sé. <risa> es, es una forma, eh, el hacer foco. Éxito, bueno, chicos. Como oh, de Justo, <risa> sí, sí. Por, porque si no, al final estás encabronado con todo. Porque temas para encabronarse <risa> <risa> podríamos sacar mogollón. Eh, vamos a acabar ya que okay. llevamos una horita y cuarto y os se robado mogollón de tiempo y tenéis vida, seguir, vais a seguir en vuestras casas, pero al menos no delante de la, de la pantalla, <risa> chicos muchísimas gracias por este ratito eh, antes de acabar, si queréis cada uno de vosotros contar por dónde os pueden seguir y por dónde pueden ver lo que hacéis, por pues, si hay alguien que, que os está escuchando de primeras Juan Pablo, cuéntanos un poquito, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, pues a mí personalmente en Twitter o en Instagram eh, JP y también en LinkedIn que me conecten por LinkedIn y así estamos conectados. Perfecto, Vicente. En mi caso, eh, Twitter es el que más uso, es Vicent Martí barra baja y LinkedIn lo tengo también por ahí. Eh, cualquier cosa, y si no, pues un mail a vicent.com que con los contesto todos. Perfecto, ¿y tú, rodado? A mí en lo personal, rodado frutos en todos lados del mundo mundial y en lo profesional eh, he dejado en la web brand. Com, para el que quiera ropa increíble y a buen precio, sí, ahí está. Que encima acaba, <risa> acabáis de reabrir, además. Sí, sí, necesitamos ayuda. Por favor. <risa> a, a comprar, a minimalisbran, a comprar cositas. Yo, yo tengo mis gallumbos ya de camino, que me había prometido que no me usaba gallumbos hasta que te, tuviera los vuestros, así que ahí, ahí sigo todavía, que todavía no han llegado. Sí, bueno. en, tu están, en tu barrio están jodidos. <risa> sí, sí. Arroba Policía en tu barrio. Eu <laughs> <laughs> Totalmente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el ratito que hemos tenido. No, Como todos estos debates no hemos solucionado nada, pero al menos yo, yo creo que hemos sacado temas interesantes pues, para, para reflexionar. Y sobre todo que creo que no sé, los hablamos mucho en privado y yo tenía ganas de que los habláramos alguna vez en público y más adelante ya haremos algún otro. Muchas gracias por este ratito. También gracias a todos los que nos han estado escuchando en directo y a los que nos escuchen en diferido. Y ya os aviso que en cuanto le cierre el crowdcast desaparece esto y ya no podemos hablar. Os escribo. Mira, rodado bueno. desapareció un, un segundito, así que los escribo por ahí. Lo he dicho, muchísimas vale. gracias a todos y nos vemos en otra. Un abrazo. Perfecto. Chao. Hasta luego.